La gran travesía Nuestra historia comienza en un hermoso lugar ubicado en el extremo austral de este territorio conocido como Torres del Paine Aquí, numerosas especies de aves migran para reproducirse y criar a sus polluelos como las bandurrias Los caiquenes Y las golondrinas Pequeñas aves que podemos observar en ágiles vuelos Ese verano todas esperaban el nacimiento De la última golondrina de la temporada La migración de otoño se acercaba Y era necesario que todas las integrantes de la colonia estuviera listas para volar miles de kilómetros y así llegar a su destino otoñal en el sur de Brasil. Cuando ocurrió el nacimiento, todas estaban muy contentas y la llamaron Esperanza. Era muy pequeñita, y todas las otras golondrinas se preocupaban de enseñarle todo lo necesario para la migración de otoño. Ella junto a las otras golondrinas aprendió a volar, de alimentarse durante el vuelo de los insectos que encontraban. Estaba muy ansiosa por el viaje y constantemente preguntaba a sus compañeras por las cosas que verían el camino. Cuando los árboles comenzaron a perder sus hojas, fue la señal para comenzar el viaje. Lo primero que vieron al emprender el vuelo fue a un hombre con un perro rodeado de ovejas. Muy curiosa, Esperanza preguntó quién era y qué hacía. Sus compañeras le comentaron que era un cuidador de ovejas, conocido como ovejero. ...que las estaba guiando hacia el lugar donde pasarían el invierno... ...que es tan agreste en esta región. Después de muchos días de viaje... ya se encontraban en la zona central. Mientras descansaban, pudieron observar a unas personas cantando cueca. A Esperanza le pareció muy divertido y pensó en cuántas cosas más vería en este viaje. Continuaron su periplo y la próxima detención sería en el desierto más seco del mundo. Así es que la pequeña golondrina se imaginó que solo habría piedras. Pero grande fue su sorpresa al ver muchas personas reunidas en una fiesta con máscaras y muchos bailes. Se alegró de saber que no hay solo piedras en el desierto. Esperanza ya estaba cansada, pero sus compañeras la alentaban a seguir. Faltaba muy poco para llegar al destino. Ya estaban en Brasil. Había naves de muchos colores, como Guacamayos y Tucanes. Todas las golondrinas estaban muy contentas de haber logrado la meta. El lugar donde pasarían el invierno era muy hermoso. Tenía muchos árboles. En ese mismo lugar vivía Edson, un chico que le encantaba hacer travesuras y observaba a estas pequeñas avecitas deseando tener una. Un día, Esperanza estaba muy tranquila cuando ocurrió algo inesperado. El niño tenía algo extraño en sus manos. Ella se puso muy nerviosa y cerró los ojos. Cuando los abrió, se encontró encerrada en una jaula, lo que la puso muy triste. Edson estaba feliz Al fin tenía una golondrina que podría ver todos los días sin salir de su casa Compró alpiste y otros granos para que la golondrina comiera Sin embargo, la pequeña ave no comía y tampoco se movía dentro de su jaula Esto puso muy molesto a Edson que no entendía por qué su golondrina no estaba feliz, si él le daba comida y un lugar calentito para vivir. El abuelo, quien notó la molestia de Edson, supo que era por la golondrina cautiva, e inmediatamente lo invitó a observar las golondrinas que volaban, haciendo diversas piruetas le indicó que mirara con detención para que notara dónde creía que la golondrina se encontraba mejor Edson se dio cuenta que había sido un error intentar encerrar a la golondrina ya que ellas debían vivir en libertad solo así podían ser felices entonces le dio las gracias a su abuelo y juntos fueron a liberar a la pequeña golondrina. Esta, al verse libre, inmediatamente se reunió con sus compañeras para alimentarse y hacerse más fuerte para el retorno a la Patagonia.